La S cuesta, nos cuesta todo todos llevarla a la escuela. ¿eh? Eh, eso siempre me gusta aclararlo porque parece que para algunos es más fácil, para otros es más difícil. Entonces es revertir todos esos contenidos curriculares, no dejar de darlos, pero darles una perspectiva de si Ahí está el secreto, ¿no? Pues, trabajar los ejemplos desde dar tu contenido estadística. Bueno, cuántos casos de violencia de género hay, ¿no? Entonces, cuando lo trabajas articuladamente de la profesora, se le suele la cuenta de cuántos eh, casos de violencia de género hay que otra profe, quizás de, de formación ética o de otra, de, bueno, el concepto de violencia de género. ¿Por qué hablamos de violencia de género? Entonces, me parece que la articulación, en la transversalidad, tiene que haber esa articulación necesaria entre disciplinas y entre nuestros contenidos. ¿Y que es difícil? Sí hay que, a mí no hay que modificar un montón de estructuras.